Tienes las herramientas para estimular tu propio crecimiento. Es probable que no siempre puedas controlar las situaciones que suceden a tu alrededor. Con frecuencia, el único lugar donde podemos hacer cambios es en nuestro interior. Cuando sientas que controlar algo está fuera de tu alcance o cuando te sientas un poco desconectado, trata de ver ¿Cómo puede ser tu propio soporte? Hazte esta simple pregunta. ¿Qué necesitas hacer hoy para estimular tu crecimiento?